Bienvenidos a una nueva cápsula donde hablaremos de lo que llamamos fairness, o justicia algorítmica. Porque en capítulos anteriores hablamos de sesgos y la dificultad que hay detectarlos y reducir su impacto, ¿no? Porque, claro, estos pueden causar discriminación o desinformación cuando no son detectados a tiempo. Por suerte existen investigadores, periodistas y organizaciones que están continuamente investigando las plataformas y los conjuntos de datos disponibles para detectar estos patrones. Sin embargo, hay ciertos dilemas que son parte de la discusión cotidiana en el mundo de la Inteligencia Artificial. Entonces, la gran pregunta de este capítulo es ¿cómo podemos hacer que los algoritmos sean más justos? Hoy vamos a hablar del concepto de fairness, que en castellano puede traducirse en palabras como legitimidad, justicia o imparcialidad. Este concepto tiene una dificultad moral y ética que remonta a los dilemas filosóficos antiguos. Sin embargo, muchas veces quienes desarrollan algoritmos no tienen todo este conocimiento. Por lo que sabemos, algoritmos como los que usan las redes sociales o el de COMPASS para predecir la probabilidad de reincidencia, contienen sesgos que discriminan de una u otra manera a ciertas poblaciones. Hace algunos años, en el contexto de la informática, investigadores comenzaron a discutir cómo de debía ser un algoritmo imparcial. En lo abstracto, esto es fácil de pensar, pero en la realidad se torna paradójico. Tomemos tres definiciones de Fairness. Primero, podríamos considerar tratar a todos los individuos igualmente, sin importar su historia o su personalidad. Dos, podríamos considerar que nunca se debe favorecer más a un individuo que se tiene menos méritos que otro. Pero también podríamos considerar favorecer equitativamente de forma acorde a su contribución a la sociedad. Si nos ponemos a pensar, estas tres definiciones son un poco contradictorias, entre sí, y muchas veces convivimos con estas tres encontrando dilemas morales. Esto es lo que llamamos la imposibilidad de imparcialidad, ya que matemáticamente se comprueba que en una sociedad desigual las decisiones basadas en la equidad formal son garantías de resultar en una inequidad. Bueno, por poner un ejemplo, en el contexto de una situación de discriminación a la población afroamericana no es lo mismo considerar que se trate a toda esa población por igual a que beneficiar a aquellos que tienen mayores méritos dentro de esa población. Sin embargo, sí. también nos encontramos con el dilema de cómo tratar, por ejemplo, una persona con los mismos métodos en una población de personas blancas, ¿no? Bueno, como vemos, la discusión no es sencillamente un problema de ingeniería, sino que es también un dilema ético y social que no tiene una solución única. Sí, que Para tomar decisiones de este tipo se deben considerar estos dilemas y deben ser tomados por un profesional, digamos, con suficientemente experiencia y responsabilidad en la materia que pueda dar cuenta del proceso lógico al que se llegó para tomar esa decisión. ¿no? Y en el caso de los algoritmos de caja negra, es muy difícil saber cuál es su imparcialidad. Además, muchas veces se oscurecen las decisiones tomadas por el desarrollador del algoritmo que muchas veces no es consciente de tales dilemas. Y por eso hay que es un proceso integral en el que se requiere no solo una diversidad de especialistas, también un proceso abierto, ¿no? Donde se puedan revisar esos valores asumidos durante su desarrollo. Bueno, es todo por hoy. Eh, espero que les haya gustado y hasta la próxima.